Will Joe? Lo siento, no puedo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No te gusto? Ese no es el problema, Cookie. ¿Y qué hay de todas aquellas con las que te acuestas? ¿Con ellas no hay problema? Pero tú no eres como ellas. Y tampoco eres como yo. Mejor vete. Se te hace tarde. ¿Qué? ¡Idiota! Suena a que fue tu culpa. Gracias, dos. <risa> Tal vez lo estás pensando demasiado. ¿No crees que ella te escogió para compartir ese momento especial? Memo, sabes perfectamente por qué no puedo estar con ella. ¿Es por ese complejo de inferioridad tuya? ¿Aún sigues con eso? No, eres un fracaso, güero. Solamente aún encuentras tu motivación. Aún así, sería nocivo para ella... Puede haber cientos de chicos mejores para Cookie. ¿Ah, sí? ¿Y qué harás el día en que alguien más acepte acostarse con ella? ¿Lo aceptarás sin más? ¿Lo ves? Debes empezar a ser más sincero contigo mismo. Así que al final se trata de mí. Sí, pero ¿sabes? Creo que solo una chica puede darte un mejor consejo. Pero por ahora, ¿un whisky? He ganado algo de plata vendiendo inventos a inversores. ¿Te um, ¿Te vas? Lo siento, tengo resaca y whisky no es mi estilo. Será otro día. Y tú lo has dicho, necesito el consejo de otra chica. ¿Quieres que te la salude? No, ya hablaré con ella a su tiempo. Hola Avi, ¿cuánto tiempo? Güero, qué sorpresa tenerte por aquí. Pues quería pedirte algo. ¿Dinero? ¿Un trago? ¿Sexo casual? Un consejo, de hecho.